La presidenta del Partido Popular de Marbella y San Pedro, Ángel e. Muñoz, acompañada de miembros de la formación local y de la Asociación Espigones Emergidos, ha presentado las 10.000 firmas recogidas durante la campaña Espigones Ya, que entregará en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para exigirle al Gobierno de Sánchez la ejecución de los espigones en el municipio. Muy buenos días, como ven hoy hacemos la presentación de las miles de firmas, 10.000 firmas que se han recogido en estos meses para que le llegue alto y claro, en este caso a la ministra, al ministerio y a Sánchez, la reivindicación, la justa reivindicación, la petición que hacemos los vecinos de Marbella y San Pedro para que, para que se arreglen nuestras playas. O sea, es que Marbella es un destino de sol y playa, uno de sus atractivos es precisamente el sol, su playa, no podemos esperar que cada temporal que viene, en, en, en época, no solamente ya de invierno, sino en cualquier momento, se lleve y arrastra las playas, con lo que eso supone para la actividad económica y para la imagen de la ciudad. ...y yo desde aquí le quiero agradecer a todos los que han contribuido... ...porque es verdad que en el momento que por parte de la plataforma... ...y por parte de esa asociación que se constituyó para exigirle al gobierno... ...que sacaran del cajón los informes sectoriales, el informe medioambiental... ...que permitiera la tramitación del tema de la estabilización... ...y que hubiera una partida presupuestaria para poder acometer esa obra... ...desde ese mismo momento que ellos lo impulsaron... ...colectivos, eh, chiringuitos, vecinos, comercio ...y por supuesto también eh, desde el Partido Popular... ...nos hemos sumado a esta campaña... ...que entendemos que es una reivindicación absolutamente justa... ...saben que se le ha pedido a la ministra que venga, que venga a Marbella... ...yo tuve una interpelación con la ministra, una moción... ...en el Senado también consecuencia de la interpelación diciéndole la verdad que no podemos estar año tras año el ayuntamiento arreglando playas para que venga otro temporal y que los millones que hemos tenido que eh, invertir en mejorar esas playas se los lleve nuevamente, porque como además cada vez que intentamos poner algún elemento, eh, como puede ser alguna escollera, nos multan, el ayuntamiento no ha tenido capacidad para poder sacar adelante ningún proyecto más allá que el mero arreglo de esas playas. Yo desde aquí le vuelvo a reiterar a Sánchez, que invierte en Marbella, que crea en Marbella, que apueste por Marbella. Que no solamente le interese Marbella para intentar ser una cortina de humo y para dar una imagen negativa. Necesitamos los espigones, necesitamos que Marbella pueda recuperar el esplendor que donde en muchos años, donde estuvieron esos espigones, por cierto, quitaos. ...y suprimidos por el Partido Socialista... ...que vuelvan nuevamente porque se ha visto... ...que en aquellos lugares donde hay espigones... ...se mantiene la arena". ...lo tenemos en municipios vecinos, es que lo tenemos bien cerca... ...en Estepona, la playa de Estepona, la playa central de Estepona... ...cuenta con espigones, nosotros en aquellos lugares... ...donde se han mantenido algún esbozo de espigón... ...se mantiene la anchura, la dimensión de la playa... ...en el momento que han quitado los espigones del resto de la playa... ...nos hemos quedado sin anchura de playa... ...nos hemos quedado que cada vez el mar... Mmm, ...tiene y bate con mayor fuerza... ...se intenta comer el paseo marítimo... ...y por supuesto, desde aquí tenemos que decir... ...que hay dos cuestiones que nosotros vamos a seguir... ...luchando y peleando... ...una, porque se haga cuanto antes el proyecto... ...y dos, porque no se toque ni un solo metro... ...del paseo marítimo existente... ...creo que ese chantaje que le quieren hacer de Marbella... ...y a Marbella, de intentar demoler una parte... ...de su paseo marítimo, para sacar adelante... ...las playas y los espigones y la estabilización... ...no es algo que nosotros vayamos ni a tolerar ni a consentir... ...y por lo tanto lo que le pedimos al gobierno es... ...que actúe como se merece una ciudad de la categoría... ...la envergadura que tiene la ciudad de Marbella... ...eso es lo que nosotros pretendemos... ...como les digo, 10.000 firmas que tienen que hacer... ...recapacitar al gobierno de Sánchez y a su ministra... ...que ha sido incapaz de venir a Marbella... ...que ha sido incapaz de darse cuenta... ...la importancia que tiene una ciudad como la nuestra... ...y seguiremos luchando y trabajando... ...estas firmas que hoy presentamos aquí... ...que sepan ustedes que van a ir directamente al Ministerio... ...se las llevaremos al Ministerio para que sean... ...una prueba más de la voluntad que existe... ...por parte de todos los vecinos de la ciudad... ...y nuevamente pues al señor Bernal... ...y a los que aquí representa esa sigla... ...decir que le dan la espalda a los vecinos que no han hecho absolutamente ni una alegación ni han aprobado los presupuestos generales del Estado que venga la inversión para Marbella y que, como siempre, están mucho más preocupados en seguir las consignas políticas de Sánchez, aunque sea a costa y en contra de los intereses de los vecinos de Marbella. El, el proyecto que demolía parte del espacio marítimo, que va a ser inminente, no ha empezado. ¿Cómo está esto? ...bueno, desgraciadamente hemos tenido conocimiento... ...que por parte del Ministerio están mandando cartas... ...para eh, hacer, hacer, hacerles ver que quieren demoler y que van a demoler... ...y que por lo tanto pretenden que el Paseo Marítimo... ...se demuele una parte y se retranquee... ...o sea, es no conocer, es no conocer... ...ni la importancia que tiene el Paseo Marítimo... ...ni la cantidad de gente que pasea por el Paseo Marítimo... ...ni el atractivo que supone el Paseo Marítimo... ...o sea, el Paseo Marítimo no se va a tocar... Y hay una clarísima voluntad y yo espero, voy a tener una reunión con la Junta de Andalucía, con el consejero, para que tengamos un apoyo, en este caso, eh, de nuestro lado, para evitar pues eh, la sinrazón de un gobierno que pretende decir que antes de hacer los espigones va a demoler. Bueno, no, vamos a ver, no. Antes de hacer los espigones lo que tiene usted es que sacar los informes y hacer los espigones. Y el tema del espacio marítimo, mejorarlo. Desde luego, de ninguna de las maneras vamos a consentir que se demuela ¿Cuántas cartas han enviado a ¿A la ministra? No, como pues, no, digo, el, el gobierno, ¿cuántas cartas ha enviado a los propietarios? Que sepamos, que sepamos algunas de las comunidades que claramente se ven afectadas, porque como saben ustedes, en el tema de, del paseo marítimo se ven afectadas comunidades de propietarios, por lo tanto vecinos, hoteles, eh, se ven afectadas zonas también que, de, de, de, de titularidad municipal, chiringuitos, o sea, una locura. Pues nada, estamos aquí contentos, contentos, siguiendo, seguimos apretando después de 10 años peleando por, por lo, para que se estabilicen las playas de Marbella a base de, de espigones. Estamos muy agradecidos a Ángel Muñoz por haber, haberse unido a nosotros. En un principio estábamos todos unidos, fue un, un, una unanimidad en, en un pleno. En el 2019, en febrero, presentamos una moción a la cual fue eh, votada por unanimidad en el Ayuntamiento de Marbella. ...todos hemos seguido para adelante, algunos se han retranqueado más... ...porque tienen que someterse a la disciplina de sus partidos... ...y sus partidos le están diciendo que no hagan nada por, por la playa de Marbella... Eh, ...es evidente, sin embargo hay otro, otro grupo como el de Ángeles Muñoz... ...que ha luchado de una manera de, de los dada pues, para que Marbella tenga sus playas de nuevo... ...aquellas playas que nos quitaron en el, los años 90... ¿sabes? ...y que tanta alegría nos dieron durante 20 años".